Hoy les voy a estar explicando cómo se puede viajar en transporte público en Irlanda Hay tres tipos de transporte, el colectivo, el tranvía o el tren Los tres se utilizan la misma tarjeta para poder viajar, que sería como una SUBE Pero es una tarjeta que se llama LEAF Card La tarjeta LEAF es así ¿Apareció? Bueno, así Y en todo caso, si son como yo o son estudiantes, pueden aplicar para tener la tarjeta de estudiante Ay, qué sensual Importante para poder cargar la tarjeta LIP de estudiante o la cualquiera en realidad. O sacar el pasaje para subir tanto en el tren o el tranvía. En el colectivo le tiene que pedir al chofer en todo caso. y llevo un tranvía. Y me lo como. Ah. Bueno, ya está. Chiste, chiste. Bueno, entonces ahora les voy a explicar cómo se carga la tarjeta LIP. Encuentran una de estas máquinas están por la ciudad. En las estaciones de tranvía o directamente ingresan a una de las estaciones de tren, y ahí pueden cargar sus tarjetas. Entonces, Acá tenés para elegir las opciones de idiomas, gaélico, alemán, español o francés. Puedes elegir la cantidad de monto de dinero que le puedes poner, y en este caso dice cuánto dinero tengo yo en mi tarjeta de estudiante. Yo lo que voy a hacer es ponerle las opciones, Puedes elegir entre pagar con monedas o con billetes en este caso pues también pagar con tarjeta de crédito o débito, que está ahí yo en este caso pongo para cargar 30 euros y digo que voy a pagar con mi tarjeta Visa entonces me pide que ponga la tarjeta pero, mira, está haciendo esto la máquina Todo fue pip, pip, pip ya la están cargando la tarjeta y me take your card. que dice cuánto dinero le cargué a mi tarjeta y ahí sacó la tarjeta con la cantidad de dinero que dice que tengo Yuhu. detalle importante cuando te subís al tren o al luas que es el tranvía de acá tenés que ver estas maquinitas para poder poner la tarjeta ahí son estas las maquinitas. Acá donde está la tarjeta la pones, ¿por qué? porque eso significa que ingresaste y ahí te va a estar cobrando el máximo de la tarjeta. Lo volvés a apoyar cuando bajás porque ahí te reintegra el dinero. Como les había comentado este es el cosito donde se tiene que andar chequeando al momento de ingresar, por eso dice please present card. Después tenés las, los televisores que te van diciendo en cuánto tiempo pasan el siguiente lugar. Les juro que por algún motivo no se está viendo acá, pero se ve en realidad. Desde ahí la gente se baja y tiene que pasar la tarjeta. por el cosito que les dije, para que les juegan el reintegro. El transporte en Dublín no es barato, así que hacen la idea que lo mínimo que van a estar pagando, ya sea de tranvía, que se llama Lugas, o de tren, va a ser un mínimo de dos euros. Lo mismo va a pasar con los colectivos. Ahora, el tema es que el máximo quizás puede llegar a ser 4 o 5 euros. Así que es importante que lo tengan en cuenta. Uber se puede llegar a usar, pero lo que sucede es que es mucho más caro incluso que tomar un taxi. Y tomar un taxi, por ejemplo, de el centro a, al aeropuerto, cuesta alrededor de unos 30 euros. Todos los colectivos en Dublín van a tener el mismo color, excepto los que vayan al aeropuerto o que hagan viajes más largos, como dice. ese cartel abajo se necesita de que por ahí va a estar pasando el colectivo de la niña que te lleva al aeropuerto. Un detalle súper importante, en el colectivo se puede pagar con monedas, pero ¿qué pasa? No te va a dar cambio la máquina, te va a dar un ticket que dice cuánto te tienen que dar devuelto cosa que la tenés que llevar a la estación central de colectivos y ahí te van a dar el efectivo así que no vale la pena pagar con monedas a menos de que vayas a pagar justo este es un colectivo que va de larga distancia que llega al Limerick lo dice su costado y los números de las líneas colectivos van atrás, al costado y adelante cada parada tiene todas las líneas de colectivo que paran ahí y abajo, el número de la parada para que lo puedas buscar en la aplicación y la frecuencia. Incluso te puede llevar así el tipo de, de, de tarifa. en efectivo te sale 3,65 y con la tarjeta LIP te sale 2,90. Los chicos pagan un poquito menos. Y en algunas de las paradas van a encontrar un cartel como este, que le va a estar explicando cómo funciona lo de pagar en colectivo, tanto sea con monedas o... Se haga la tarjeta Leap Card. Recuerda lo más importante: para saber en cuánto tiempo va a estar pasando el tren y el lugar, después vas puedes hacer la aplicación de Irish Rail, o para saber en cuánto tiempo va a estar pasando el colectivo, se usa la aplicación de Dublin Box. Espero que este haya sea súper útil. Les mando un beso gigante. No te olvides de suscribirte al canal. tocar la campanita así te llega la notificación de cada video. Y si tenés alguna idea, déjala en comentarios. Gracias.